¿Qué tal estilo que espero que todos estén bien y espero que estén de acuerdo conmigo en esto que voy a decirles los coches y los relojes siempre pierden valor tan pronto como salen de la agencia o de la joyería aunque no en todos los casos y eso es de lo que vamos a hablar hoy hay algunos relojes de lujo que mantienen una buena cantidad de valor y otros aumentarán su valor con el tiempo sin embargo Hacer predicciones sobre lo que pasará en el mercado es imposible Pero mirar en el pasado nos puede ayudar a darnos una idea A continuación, estos son los relojes que mantienen o aumentan su valor con el tiempo Para que lo tomen en cuenta y si quieren, adquieran uno si es que lo consiguen ¿eh? Rolex Es uno de los principales relojeros desde 1905 Rolex es, sin duda alguna, el fabricante de algunos de los mejores relojes para la inversión en el mercado. De todos los modelos disponibles, Deepsea y Submariner son excelentes opciones debido a su valor de reventa. Vender un Rolex usado puede brindarle al vendedor grandes ganancias, así como darle más prestigio a un verdadero coleccionista. Le Lecoultre Esta popular marca de relojes de hermosos diseños se considera una oferta inteligente para cualquiera que esté interesado en invertir en relojes o coleccionarlos. La casa relojera ha dado paso a modelos famosos como Baccaron Constantin y Audemars Piguet, convirtiendo a jaeger Lecoultre en una de las marcas de relojes de lujo más emblemáticas del mundo. Patek Philippe Los relojes Patek Philippe tienden a mostrar un alto retorno de la inversión con éxito, aun cuando son usados o nuevos. Muchos de los relojes de Patek Philippe son inusuales, con características sorprendentes y acentos interesantes que son resultado de la política de la compañía de hacer que sus empleados participen en el proceso de diseño. Si puedes comprar un Patek Philippe inusual, en excelentes condiciones, es muy probable que mantenga su valor o incluso una gran apreciación con el tiempo. Omega Si bien son menos costosos que otros relojes de lujo, algunos modelos de Omega tienden a mantener de buena manera su valor. El Seamaster Professional profesional es un excelente ejemplo por considerar, Especialmente si puedes obtener una versión anterior sin un bisel de cerámica. El TAG Con más de 150 años de experiencia fabricando algunos de los mejores relojes de lujo en el mundo, la marca de relojes suizos es definitivamente una que vale la pena considerar. Invierta en modelos emblemáticos como el Carrera o el Monaco para aumentar sus posibilidades de obtener ganancias en el futuro si piensa venderlos o para añadirlos en la colección. Hay varios relojes sobresalientes que tienen valor a medida que pasan los años. Y algunos que incluso se aprecian de sobremanera Así que si piensas invertir en un verdadero buen reloj Estas son las marcas que deberías considerar Ahora bien, si este video te ha gustado Pues dale like y compártelo con tus amigos Síguenos para más contenido en Facebook e Instagram Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días Y hasta la próxima Estilócratas Amigos Estilócratas Muchísimas gracias por su atención Esto ha sido todo por hoy